No todos estamos dispuestos a pagar el... Me, me distrae esto. Voy a hacer que esto en verdad me... Me... me molesta bastante. El tema. Hey, guys. Hey, guys. Hey. juez de gusto. Me corté el pelo. Tengo el avance espinilla ahí, pero importa. estaba pensando harto, harto en el costo de las cosas. En la industria del diseño hay como una talla bien famosa de tener tres opciones disponibles. Bueno, bonito y barato. Porque la regla general es que solamente puedes elegir dos. Puedes querer algo bonito y barato, pero por lo tanto no va a ser bueno. O puedes querer algo bueno y barato, pero no necesariamente va a ser bonito. La constante siempre es que sea barato. No todos estamos dispuestos a pagar el precio de lo que valen las cosas. Esta teoría se aplica a cualquier cosa en la vida, en el mundo eh, mundial. No todos estamos dispuestos a pagar el precio de las cosas o de lo que queremos. Y no siempre el precio que se paga es dinero. Este es el blog 335 de Sousa. Y estoy algo confundido. <risa> ¿Listo? ¿Vamos? Vamos, sigamos con la... Sacaron a un bar Que hace mucho tiempo que no salió en este lugar. Siglos. ¿Puede el amor? tengo que solo dejarlo, solo dejarlo Se salvó No ¡Oooh! Oh, oh, no, no, que que me <N> Yo me tengo que sentar ¿No me podías a donde me número Oh, se Ahí va, ahí va cae. va. Ay, oh. se cae se, sí, no caiga. se caiga. No. Vamos para el blog. para el blog? para el blog? Ah. A veces siento que los que más sueñan con ganarse el loto y que todo se arregle sin mover un dedo eh, son los que más Pucha, pasan penurias y tristezas y, y se quejan y son infelices Immanuel Kant decía que eh, la vida, el sufrimiento está casi garantizado Y Por el otro lado, en el budismo la primera noble verdad es aceptar la vida de sufrimiento ah, bueno y <risa> nada es viernes si sí. ¿Sí están los cabros acá <risa> <muchas> Muchos de los que no están dispuestos a pagar el costo de su felicidad es por placer. El placer de la zona de confort, la victimización, el placer de sentirse seguros y de que nada, cambie Pero en realidad sin cambio o sin dolor eh, no hay crecimiento. Entender la felicidad como placer y buscarlo solo en esa sensación esconde un escape de... No arriesgar, no sacrificar o no renunciar a algo que creemos importante. Ese escape nos hace sentir eh, poco felices. Porque usualmente la felicidad que tenemos en la mente es, es, es tan perfecta que jamás la alcanzaremos. Y entonces cuando tratamos de intentarlo eh, y fallamos, eh, pucha confirmamos nuestros miedos. En mi caso, yo estoy trabajando en enfocarme en el proceso de crecer. En aprender cómo hacer las cosas aún cuando sienta miedo En apostar alto a pesar que pueda perder Y no creer en los atajos Porque no, no hay atajos para nada en realidad Tener la felicidad como producto de mi crecimiento Y no como una pastilla que tomo cada vez que las cosas se ponen difíciles Y no querer enfrentarlas Y que lo barato nunca será ni tan bonito ni tan bueno Porque todo tiene un costo, todo, todo Incluso hacer un correte en la casa. Este fue el blog 335 de un blog de Sauce y nos veremos en el próximo video. Adiós. <risa> Mira para mi historia